hola qué tal cómo te va bueno espero que muy bien te vaya muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de que estés escuchando este video, esta clase short video short cortitos para que para que aprendas para que tomes nota sí para que aprendas fácilmente la astrología nodo norte ya sabes el nodo kármico por donde entra el karma ¿Qué es lo que venís a aprender si tenés Nodo Norte en Géminis, venís a aprender a comunicar, a concretar y a ser pragmático. ¿Qué herramientas traes para eso? El Nodo Sur en Sagitario, por supuesto... Que sos aventurero, que sos dogmático y que tenés un gran poder de empatía, sos empático. Esas son las herramientas con las que tenés que aprender a comunicar, a concretar y a ser pragmático. Te mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Nodo Norte en Cáncer. Y así vamos a ir recorriendo todo el Zodíaco. Chao, hasta mañana.